Caladona es un espacio de mujeres y para mujeres que aglutina más de 20 asociaciones vinculadas al feminismo. Todo el proceso de recuperación de y rehabilitación de esta casa ha sido una oportunidad para poner en práctica la autoconstrucción como una estrategia no solo de optimizar los recursos y recuperar elementos artesanales como estos pavimentos, sino también para fortalecer el empoderamiento y el sentimiento de pertinencia con la casa y las redes entre los grupos. Caladona es un espacio que acoge la reflexión y el debate, pero que también sale a la calle de múltiples formas, ya sea con las pancartas que se dibujan en esta casa o, sobre todo, en, en todos los debates en la sociedad. Caladona quiere ser una casa y huye de la imagen de equipamiento. Soy Sandra Bestraten, arquitecta, profesora en la Escuela de Arquitectura Barcelona, UPC y WIC.